Y que no chicos, después de un rato inactivo en el canal pues vamos a reactivarnos un poquito, hace dos semanas me parece salió el Structure Deck de Endymion, obviamente les tenía pendientes lo que era el unboxing y todo eso, pero vamos a brincarnos la parte del unboxing porque pues creo que no lo van a querer ver ya que pues salió hace dos semanas y ahorita vamos a brincar directo a los eh, Deck Profiles que en este caso vamos a manejar eh, primero el eh, profile Endymion puro Luego vamos a brincarnos con el Endymion Magician Y probablemente también lleguemos a publicar un Endymion con Odais Entonces la verdad está bastante cool Este deck pinta mucho para que sea eh, algo importante en el ámbito competitivo Todavía no está 100% asegurado Pero la verdad ha estado dando muy buenos resultados En los torneos a los que lo han llevado Y eh, sinceramente la versión que más jala en el competitivo Es el Magician Pero si ustedes lo desean No les gusta el Magician No quieren conseguirlo Magician También pueden jugarlo puro La verdad es una exquisitez Eh... Este sujeto simplemente está muy broken Entonces pues, sin nada más agregar, Vamos a empezar con el profile No olviden que este deck lo pueden comprar en la tienda de Barrel City cosas hacen envíos a toda la República Mexicana Y aprovecho también para hacerle promoción A estas micas que ellos, este... Acaban de conseguir, llegaron a la tienda, están bastante cool Son las micas Dragon Shield, la verdad Están bastante bonitas, eh, son muy resistentes Tienen un brillo bastante bonito eh, Y hay de varios colores Este es petróleo me parece Entonces si ustedes gustan pedir sus micas La verdad, estas valen muchísimo la pena eh, les, van a servir, les van a servir Por muchísimo tiempo Y la verdad, la calidad está excelente Entonces sin nada más agregar, vamos a empezar con el profile. Vamos a jugar Triple Endymion Mighty Master of Magic. La verdad, este sujeto es, es el paquete completo. Es una cosa muy broken, la verdad. Eh, tanto como escala como monstruo, la verdad. Su escala es una extensión como monstruo por así decirlo, si está en escala podemos remover 6 contadores del campo, invocar esta carta de manera especial y luego contar cuántas cartas eh, que controlamos tienen spell counter, entonces luego podemos destruir cartas en el campo hasta la misma cantidad de cartas con spell counter eh, que controlemos, entonces esa destrucción la verdad está bastante chula, nos podemos quitar varias cosas si tenemos un campo establecido pero solamente si sí se invoca de la, de la escala, entonces la verdad eso es un buen efecto, pero su mejor efecto es un efecto de monstruo. Entonces, durante el truco del jugador, cuando se activa una magia, trampa o efecto, podemos... Eh... Podemos negar la activación eh, y destruir la carta como, y teniendo como costo simplemente regresar una carta en el campo con Spell Counter. Se puede regresar el mismo, podemos regresar otra carta y en caso de que sea otra carta, eh, esta carta va a ganar el, la cantidad de contadores que esa carta que regresamos tenía. Entonces la verdad está bastante cool eso, es muy chido, no es un once per turn forzoso, es decir, si tenemos más de una copia de Endymion podemos activar eh, más de un Endymion por turno. Además de eso, mientras esta carta controle, bueno, contenga un spell counter, eh, básicamente es intargeteable por efectos de cartas del oponente e indestructible por efectos de carta del oponente. Además de eso, si es destruido por batalla, que sería la única manera en la que pueden destruirlo como tal, eh, vamos a añadir de nuestro deck a la mano una magia normal. Entonces, eso está bastante cool, la verdad, es un monstruo bastante chido, que es un plus por donde sea que lo vean. Jugamos Triple Servant of Endemium Esta carta también es muy importante Ya que cada vez que activamos una magia Esta carta va a ganar un spell counter en la escala eh, Podemos remover Tres spell counters de esta carta e invocar de, Invocarla en la escala y luego invocar De manera especial desde el deck Un monstruo al que le podamos poner un spell counter Ya que eh, después de que invoquemos Ambas cartas, esta y la que invocamos Por el efecto de esta puede, pues Van a ganar un spell counter Entonces Eso está muy cool, eh, básicamente es un electromite Por así decirlo, de una carta, aunque no es de una carta porque pues de algún lado tienen que salir los spell counters, ¿verdad? Pero de cualquier modo trae a Endymion directamente desde, desde, desde el deck, trae a Jackal también me parece, entonces la verdad es un monstruo bastante bueno que merece mucho la pena eh, llevarlo en el deck. Jugamos también triple Magister of Endymion, este sujeto tiene un efecto similar, nada más que este sujeto va a invocar del extra deck, entonces... Eh, Mismo caso la verdad, escala 8 Entonces la otra era escala 2, escala 8 Esto es más o menos para balance de escalas Y su efecto no es nada despreciable Así que también lo vamos a jugar a 3 Jugamos Triple Mythical Beast Master Cerberus Este sujeto es muy importante porque el Jackal Ahorita está muy cool Y además de que es un target perfecto para invocar Con eh, los Servants Y el Magister, entonces está muy Muy chido llevarlo eh, a 3 Igual vamos a jugar Triple Mythical Beast eh, Jackal King, ahora este es un Jackal King No quiero conseguir el tercero porque realmente Yo lo voy a jugar con Magician Entonces en el Magician únicamente voy a jugar dos pero En un deck puro este sujeto va a tres Entonces tres de estas cosas Muy importante, va a ganar los spell counters Y eh, la verdad Genera aún más control de que, del que Genera eh, Endymion, jugamos triple Chronograph Sorcerer. Por supuesto, el Electrumite es muy importante en este deck, así que lo vamos a jugar a tres Mismo caso con Supreme King Dragon Dark Worm. Eh, este sujeto, además, posibilita jugadas con los War Dragon. Entonces, eso está bastante padre también. Ya sea que pongamos el eh, lock con los, con los Amorphage o sigamos haciendo combos con Destrudo, por ejemplo, en el deck. Jugamos un Myth Mythical Beast Garuda. Este sujeto es una trap, por así decirlo Y un de, del tipo de Kirin eh, Cuando nuestro oponente invoca un, un, un monstruo de manera normal o especial Podemos re, regresar una carta con spell counter de la, del campo a la mano E invocar esta carta de manera especial Entonces la verdad eh, después de que es invocada Pues va a regresar el monstruo que se invocó del oponente a la mano Así que eso está bastante cool Es una trap, como les dije por así decirlo Entonces nos va a servir bastante pero aún no es suficiente Últimamente se ha estado jugando mucho un set Amorphish que contiene a, a Slot, que contiene a Lechery y que contiene a Goliath. En este caso no vamos a, a jugar a Goliath porque, eh, pues, Lechery y Slot están un poquito caros. Entonces, pensando un poquito en su economía, vamos a jugar únicamente un Goliath en su economía y en la mía, por decirlo así. Eh, Goliath, la verdad, cubre bastante bien la chamba. No es. no sé compara por supuesto a tener al slot que se puede invocar por péndulo, pero en cualquier modo en el resto de los casos va a funcionar casi igual así que no veo problema alguno en solamente jugar a Goliath, eh, si ustedes por supuesto tienen a Lecher y tienen a slot, pueden jugarlos sin problema alguno eh, jugamos un Time Gazer Magician, pues target para Chronograph, un Supreme King eh, Gate 0, mismo caso pero en el caso de Dark Worm Y por último los monstruos, vamos a jugar un Destrudo para hacer combos por ahí con los War Dragon y poner un campo todavía más controlador que eh, el que dejamos de manera estándar Vamos a jugar Triple Pot of Desires, la verdad eh, no soy tan fan de esta carta en jugarlo a 3 en el sentido de que... Eh... Simplemente no me gusta desterrar tantas cartas y además luego es castroso que termines robando otra copia de estas, pero más allá de eso realmente los spell counter que da son bastante útiles, ese más 2 es bastante útil, así que este más 1, perdón, es bastante útil, así que vamos a jugar 3 de estos porque eh, simplemente el deck le saca bastante provecho, aunque pues no sea tan fan de ello. Jugamos Triple Magical Citadel of Endymion Esta cosa está muy cool eh, En este deck ya que va a generar Todavía más contadores para el deck eh, Esta carta permite Que un monstruo o un efecto Que se fuera a activar Removiendo contadores del campo vamos a poderlos quitar De esta carta en su lugar Entonces va a ganar una mag un spell counter cada vez que se active Una magia, así que eh, se va a ponchar bastante en spell counters Y lo mejor de todo es que si nuestros monstruos no controlan eh, no, no contienen contadores de spell counters Simplemente los podemos quitar de aquí Y sin problema alguno eso incluye a Jackal Eso incluye al Magister Eso incluye al Servant Entonces eso incluye inclusive al Endymion en caso de regresar a esta cosa Está bastante chido así que vamos a dejarlo por ahí a 3 Porque es un plus bastante bueno Jugamos Triple Spell Power eh, Mastery, esta carta por sí sola eh, son dos contadores, así que eso está muy chido, eh, ya que cuando la activamos podemos añadir de nuestro deck a mano una carta en Dimion, entonces básicamente es el buscador de lo que sea que necesitemos y luego podemos colocar eh, contadores en las cartas, igual a la cantidad de cartas con este nombre y otro que acaba en Grasp me parece que estén que controlemos o estén en nuestro cementerio así que eh, básicamente por sí solo si no controlamos nada va a ser dos contadores y si controlamos más de uno en el cementerio la verdad va a ponchar bastante nuestros spell counter que la verdad nos sirve muchísimo jugamos dos terraforming porque el campo la verdad es una chulada así que lo vamos a jugar a dos Jugamos dos Dragon Shrine, por qué no, para Dark Worm y jugamos un Foolish Burial, por supuesto, para mandar al Destrudo y al Dark Worm. Además de esto, este proxy feo que ven por aquí es un Upstar Goblin. Upstar Goblin, la verdad, en un deck de 41 cartas, no le veo tanto sentido jugarlo, pero Upstar por sí solo es bastante bueno para los contadores, así que vamos a jugarlo también por ahí. Entonces, nada más. Vamos a jugar uno dice Vortex Dragon. Esta cosa más que nada la vamos a invocar con los War Dragon, así que nada más nada de Absolute. La verdad no vale la pena ser Absolute y mandar al cementerio de nuestros Endymion. Así que con eh, los War Dragon vamos a traer a Vortex al campo y tener negaciones continuas. Eh, por el lado de los synchro vamos a jugar un FA. Eh... Don Drugster, creo que así llamaba, no me acuerdo. Vamos a jugar un, un este, Cybers Quantum Dragon, la verdad. Este sujeto está bastante cool, el Cybers. Eh, ayuda mucho a proteger al Endymion que controlemos. Y también en el caso de jugar a los Amorphage, van a protegerlos muy bien. Ya que nada más van a poder seleccionarlo para efectos y ataques. Y cuando este sujeto batalla podemos regresar eh, al monstruo con el que está batallando la mano. Entonces la verdad está muy curioso. Nos va a hacer muchísimo el paro. Así que lo vamos a jugar. ¿Por qué no? Y vamos a jugar un Sideframe Lord Z. Este sujeto es un Disruptor bastante bueno. La verdad me encanta. Lo recomiendo bastante. Es genérico. Entonces, cuando en el turno cualquier jugador podemos desterrar esta carta y un monstruo que controla nuestro oponente que haya sido invocado de manera especial y regresen hasta la siguiente stand-by face. Tipo Mega, nada más que va a desterrar del campo en lugar de la mano. Así que eso me parece exquisito. Y vamos a jugarlo, pues, ¿por qué no, verdad? Por el lado de los Link, por supuesto, vamos a jugar eh, un War Dragon Elpi y eh, un War Dragon Agapain Porque, la verdad, estos van a hacer muchísima chamba. En las estrategias principales del deck, vamos a jugar eh, un link hieratic. ¿Por qué no? Porque este bounce simplemente dejarlo al final junto a tres negadores y un golead, por ejemplo, es una chulada. Simplemente es un campo muy broken de pasar. Así que vamos a jugarlo también. Electromite, por supuesto, el link indispensable para cualquier eh, deck link. Vamos a jugar un Daybreaker, porque este sujeto la verdad está bastante chido, se hace con dos Spellcaster y podemos quitar contadores para eh, destruir una carta en el campo. Entonces esta cosa con el campo eh, activado de contadores simplemente es hermoso. Vamos a jugar una Ip, por qué no, para expandir nuestras jugadas y tener un poquito más de eh, seguridad al momento de pasar al turno del oponente. Vamos a jugar Nightmare Cerberus y Nightmare Phoenix para poder quitarnos monstruos y magias o trampas que nos estén estorbando. Vamos a jugar un Triple Burst Dragon. Para poder deshacernos de ese LP. Cuando ya no nos sirva. este Y vamos a jugar también un metaltron Y por último un borrelo Dragon. Que sería Borrel Swirl. Pero el borrelo también sirve. Básicamente para lo mismo. Así que nada más. Eso es todo por parte del Deck Profile del día de hoy. La verdad espero les haya gustado muchísimo. El Deck provete bastante. Habrá que ver cómo eh, pues cómo se desempeña en los futuros eventos que vayan a ver de Yugi, ¿verdad? Entonces, no olviden que este deck lo pueden comprar en la tienda de Valley City, 4 cual cosa hacen envíos a toda la República Mexicana y manejan Mercado Libre, por lo que su dinero y su envío estará completamente seguro. Eh, también, vuelvo a aprovechar, estas micas, no me arrepiento, están muy buenas, se las recomiendo bastante y pues también las pueden conseguir en la tienda de Valley City, muy duraderas, bonitos colores y la verdad, eh, no se ensucian tan fácil, así que... Eso es todo, la verdad espero que les haya gustado muchísimo. En pantalla podrá ver el rinconómetro, que es la ponderación que yo le doy a los decks que yo les presento. No olviden suscribirse, darle acá a la página en Facebook y unirse al Discord oficial del canal. Yo soy Alberto del Rincón de Hurista y los estaré viendo en el siguiente video.